Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ver. Eh, son las seis y cinco. Me ha unos minutitos. Vamos a ver quiénes se conectan por ahí. Quiero explicarles con qué trabajo yo para hacer estas flores tan, tan bonitas. A ver, ya estoy en vivo sí, ya estamos en vivo. ¿Cómo están chicas? Buenas tardes. Conectándome. A ver, vamos a ver quiénes se conectan. Vamos a pintar tulipanes. ¿Ya? Así como que nos relajamos. A ver, hola Alejandra desde Chancay. Ahí está mi querida Leslie. ¿Cómo están chicas? Este viene a ser el segundo o el tercer día de confinamiento. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí les enseño desde ellos, ¿ya? A ver, vamos a ver quiénes están por ahí, Anabela. Mari, hola oh, Mari, ¿cómo están? Bueno, lista para compartir con ustedes un poquito de lo que sé. ¿Ya? Bueno, les enseño con lo que eh, trabaja eh, esta tarjetita. Ahí está. Vamos a una, una lucecita, un poquito más de luz. Pero ya se está haciendo oscurito. Esta es, eh, estos son los tulipanes que hemos pintado. Ya he hecho yo talleres de esto. ¿ya? y yo trabajo con esta marca de Helfer, se lo compro normalmente a la señora Videlina, creo que hay tiendas que ya están trayéndolas también pero yo trabajo con eh, esta marca Helfer ¿ya? estos son los sellos muchos me preguntan, Cari ¿los sellos son iguales con el troquel? no, en este caso no, los sellos vienen aparte, como los ven ahí están los sellos Aquí en Perú cuestan 89 soles. No son cómodos, en realidad. Voy a sacar la luz porque le da. No son cómodos. Eh, 89. Y el troquel es aparte. En este caso, este acá me ha costado 110 soles, ¿no? Entonces, el sello y el troquel vienen por separado. Eso es lo primero que tienen que saber. Esto es el de los tulipanes. Se llama Tulip Time. ¿Ya? Luego. Eh, Normalmente trabajo con esta hoja que me encanta, ¿ya? Esta es la que siempre también recomiendo para que compren. No la voy a usar ahora porque ahora voy a usar los tulipanes y los tulipanes sí vienen con sus hojas. No sé si ven ahí. Ahí están sus hojas, su estambre y su hoja. Ya, aquí está su estambre y su hoja entonces en este caso sí viene con hoja pero cuando me preguntan qué otra hoja cari puedo comprar yo les recomiendo el leaf ascent tiene estas eh, hojas que me encantan, son lindas miren si puedo voy a sacar por ahí tengo algunas para pintar son preciosas, igual viene el sello por separado y el troquel viene por separado ya eso sí tienen que estar eh, seguras que nunca van a encontrar el sello solo. Y bueno, y en este que voy a trabajar, en este librito que voy a trabajar, eh, también he cortado, porque tengo acá el kit completo, un marco. De verdad, vienen muy bonitos los marcos de, de Helfert. Miren qué precioso el marco. Es de este, de Butterfly Kisses Decor Decorative Die. Ya es este de acá. Si acaso, ya quería sacar primero los sellos y los troqueles, como para que ustedes se hagan una idea de lo que normalmente usamos. A ver, entrado, hola más. está, Anita. hola Sarita, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, y este de aquí es eh, el estuche de moldeado, ya. No lo uso mucho, pero ahora lo voy a usar porque, justamente por eso, porque no lo uso. Me gusta porque tiene eh, todos los tamaños de boleadores que puedan imaginar. Desde las más grandes, las más delgaditas, ¿ya? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y tiene este que es para, para doblar también. La, las flores que son lindas, miren entonces tiene dos puntas y puedes intercambiarlas y ponerlas así es para que trabajen de acuerdo al tamaño de el de la, de la flor, ¿no? de la hoja, ¿ya? yo por lo pronto voy a poner este y voy a poner este, estos dos no necesito este gordito ¿ya? este y este voy a poner entonces viene aquí con un gruesito, gordito y, tiene, y viene con este más delgadito yo, de verdad, que si no tienen ese ustedes pues pueden comprar su microporoso de este de Tailo y de las tiendas que encuentren y cortan un pedacito para trabajar es lo mismo ya, no se van a complicar por eso por si acaso, ya yo ahora que quiero estoy chocha y quiero usar mis mi, mi aparatito, ¿no? aparte eh, ustedes han visto que yo he estado trabajando con deditos, ¿no? Pero ya para cambiar, porque ya los deditos ya... Un poquito. Para cambiar un poquito. Sí. Voy a usar estos Dabus, que no son deditos, sino son, son como triangulares, si los ven ahí. Y yo voy cambiando de color de acuerdo a, al color que voy a usar de tinta. ¿Ya? Me gusta porque tiene eh, estas puntas que podemos llegar a la flor a la hora de pintar, ¿no? No voy a usar deditos, pero pueden usar ustedes los deditos. Vienen así el paquetito, ¿ya? Y dura para bastante. Listo. Entonces voy a trabajar con este. Ya, antes voy a pintar, así que todavía no voy a usar nada de esto, lo voy a guardar. Y lo primero que vamos a hacer es pintar, ¿ya? A ver quién está por ahí. ¿A quién veo por ahí? Siempre uso una hoja blanquita, como para ver cómo estoy pintando. A ver, levánteme la manito ¿Quiénes están? Oh, hay más chicas Muy bien, qué bueno Listo, voy a sacar mis Mis sellitos De los tulipanes He puesto un aire Porque he estado con el aire acondicionado Mucho tiempo Y he preferido este, ya poner Ventilador Así que si se me, se me cae por ahí Algo o se me vuela Es por el ventilador Vamos a, a pisar acá muy bien, si sí se ve, se ve bien a ver, miren yo he sellado estas las he sellado con olive voy a bajar un poquito ajá, estas las he sellado con olive, ahorita les enseño el olive, acá está el archival, el olive y estas de acá las he sellado con otros colores, en este caso he sellado las, eh, voy a hacerlas de colores, ya las moradas con el Wild Violet, ahí está hola, hola <risas> he sellado las amarillas con el Mustard Seed ahí está, las amarillas he sellado las anaranjadas esta tengo en chiquito, la Tiger Lily ok y las fucsias con el Pink Raspberry ahí está miren, como, se dan, como pueden ver podemos usar Distress Podemos usar archival o archival, ¿ya? Aquí no importa la tinta, ¿ok? No importa la tinta, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pintar primero esta de aquí, la moradita, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es pintar con anaranjado. A ver si se ve bien, ¿no? A ver, me avisan si se ve bien. Qué bien. Vamos a pintar primero con esto. Aljado, como les gusta el anaranjado y el triangulito descargo a veces un poquito porque a veces está muy cargada la, la tinta, en mi caso no tengo muy cargadas las tintas, pero igual ya, y a ver, vamos a bajar un poquito más, ahí ahí se ve, ¿no? voy pintando todos los nos ven ahí? ¿sí? ahí, eso. Con este triangulito. Nuevamente. Como les digo, si sus tintas son nuevas, cargan, descargan al costadito y recién ahí pintan. Ya, ahí está. Ahí está, ¿las ven? si sí, ¿no? He usado el anaranjado de Tiger Lily. ¿Ok? Ya. Ahora voy a usar este este de aquí, el Wild Violet vamos a pintar estoy cambiando de, de dedito para pintar aquí todo el bordecito ahí lo ven, ahí está descargo un poquito porque a veces está muy cargada la tinta, descargo y pinto miren cómo se va difuminando ahí, ahí está. descargamos pintamos no pintaba hace tiempo así que me ha provocado pintar con ustedes yo ya tengo un proyecto de hortensias que estaba por dictar en la feria la feria se cerró, así que las hortensias van a tener que esperar. Y como necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir pintando, he decidido pintar ya un taller que ya he hecho, ¿no? Ya. Ahí está. Miren qué bonito. Se va desagregando. Ahí quedó. Vamos con el otro. Descargamos. Y repetimos igual. Todo el borde. Ahí. Es lo que hago, pongo mi dedito aquí para que comience a pintar ahí, ¿Okay? listo. Ahí está, las dos, qué bonitas, no? En este caso, sí. Vamos a pintar por dentro también, ¿ya? Descargo un poquito, pero va a ser una pintada no muy prolija. Así nomás. No necesito que sea prolijo. Así. ¿Ya? Ahí se ve. Sí. Igual por acá atrás. No importa si se queda manchado, esto es... Para que si se ve por dentro, se vea el color. Ya, ahí están los dos. Listo. Quedaron las moraditas. Miren qué lindas. Muy bien. Acuérdense que hemos trabajado con el Wild Violet. ¿Ya? Ahora nos vamos por las chiquitas. Voy a trabajar estas chiquititas con el Pick, pick Raspberry. Vamos a ver cuál de mis triangulitos aquí está y vamos a hacer lo mismo ah perdón, primero vamos a agarrar el amarillo para hacerle una puntita en el medio ahí, una puntita ya, chiquita nomás y ahora sí con el piquet aquí en el sello vienen tres tamaños de tulipán ya. ahí está si ustedes quieren que el color sea más suavecito, entonces descargan y pintan, ¿no? Yo sí que este fuerte, así que no voy a... Dejar. Voy a pintar de frente, ¿ahí lo ven? Voy a pintar de frente. Ahí quedó. Miren qué linda. Este igual. Quedémonos en casa, chicas, haciendo lo que nos gusta, escrapeando, pitando, lo que quieran, pero quedémonos en casa. Ya, es lo mejor que podemos hacer. Ahí está. Listo. Acá están las moradas y acá están las fucsias. Cerramos. Esas son las chiquitas. Ah, perdón. Vamos a pintar por adentro. Por atrás, perdón. Ahí. Así nomás. Nada prolijo. eso es ya está por adelante y por atrás ahora sí me voy por el amarillo al amarillo le voy a poner anaranjado en el medio yo le pongo anaranjado o amarillo a los medios ya vamos a poner un poquito más acá para que no se vaya a confundir los colores si alguien tiene una pregunta, aquí estoy. Las puedo leer. Estamos en vivo. A ver, ¿por qué se ve desfasado? mis, oh, ¿de qué material? Estoy trabajando en Opalina. ¿Cuándo se ve desfasado? Cuéntenme. De repente, cuando estoy en movimiento, yo estoy usando mi cámara. A ver, a ver me dicen cómo, cómo va el internet estos días está peor que nunca me voy a ver si me conecto a ver cómo me veo ahí me estoy viendo a ver ahí estoy ajá ahí me veo por ahora se ve bien no voy a bajar A ver, me cuentan cómo se ve. Si está desfasado o estamos bien. Las eh, aquí. Ay, acá las veo. Mis cari. Eh, he trabajado con opalina. Ya opalina 180. Lo que siempre trabajo para las flores. Ya. Sí, se ve mejor. A ver, me van diciendo cómo se ve. Ahí las estoy leyendo. A ver, a ver, a ver. No voy a continuar si es que no se ve bien. Sí. Bien, ¿no? A ver. Sí. Ah, cuando estoy en movimiento, ¿no? Bueno, pero tengo que trabajar. <risa> ya, vamos a ver. Esperemos que se solucione el problema del Internet, chicas. Vamos a trabajar con el amarillo. Mustache. Ya. Y vamos a pintar todo el borde. A ver, de repente bajando un poquito más. Ahí. Ahí. De repente se ve mejor. miren ahí ¿Sí? y el otro Ajá. es posible que el internet como todo el mundo está usando internet a esta hora y estoy tratando de buscar diferentes horarios no ahí quedaron las amarillas a ver para que se vea mejor Uh -huh. a ver ustedes me dirán si mis carilletas ahora es un review please un review ya menos menos menos tranquilas yo puedo hacer review sin ningún problema he usado wild violet para las moradas oh. Big Raspberry, para las fucsias. Y... Mustard Seed, para las amarillas. ¿Ya? Acá los tienen. Aquí al costadito. Estoy usando este tipo de deditos, tipo triangulares. ¿Ya? Estos también son de Helford. Muy bien. Ahí. Para las anaranjadas, estoy usando el Tiger Lily. ¿Ya? Para las que recién han llegado. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, me confirman si está bien, me preocupa que no lo puedan ver bien. Listo, ahí nos quedamos. Ahora las anaranjadas, voy a ponerlo por acá porque por acá no me va a molestar, sin embargo van a poder ver bien la tinta. Ahora las anaranjadas, me voy por el anaranjado, obviamente en medio le vamos a poner amarillito. ¿Ya? Amarillito. Y aquí sí le ponemos anaranjado. Ya cambié de dedito. Vamos a ponerle anaranjado a todo el borde. ¿Qué es lo que hago? Pongo mi dedito. Para que pinte. Ay, creo que en el amarillo me olvidé de pintar atrás, ¿ves? Sí, me olvidé. Ahorita lo pintamos. ¿Mm? Esperemos que se solucione el problema del internet. Bueno, me cuentan si van entendiendo, si está fácil. Les estoy enseñando solo con una tinta. Ya, yo a veces pongo dos tintas, tres tintas, cuatro tintas. Ah, bueno, en cada en cada flor he puesto dos tintas, ¿no? Pero a veces enseño más tintas. Ya, por ahora solamente con dos tintas en cada hoja, ¿no? en cada florcita ¿puede usarse cualquier tinta? sí, puede usarse cualquier tinta las chinitas sirven las chinitas sirven tengo unas chinitas que me llegaron de regalo con los deditos cuando compraba en aquella época que compraba en... <risa> con los chinos, me llegaron unas tintas que yo dije, ay, estas tintas, bueno las dejé ahí, tinta no se imaginan cómo pinta. Ahora les voy a enseñar una verde que pinta bien chévere. Las chinas. Así que sin problema usen la tinta que tengan. Ahí está. Ya están todas las flores pintaditas. Ahí están. Ya. Ajá. Me falta pintar por atrás. A ver. Gracias. Gracias. De nada Martita. Pintamos por atrás también, como les digo, nada perfecto, solamente que se vea este color, <coughs> el color de cada flor. Ya está, por atrás hemos pintado ya, hemos pintado por atrás, solamente me faltan estas amarillas y terminamos. Ya ven que es rapidito no es nada complicado amarillo ya está listo ya están las, las cuatro flores ya esta va a venir con esta esta va a venir con este este con este, y este va a venir con este ahora, las hojas voy a darle la vuelta para no confundirlas los tallitos y las hojas Juntan. gracias ya chicas ahora sí vamos a pintar con el verde voy a ponerle este verde me encanta este verde verde vivid charge charge charge Vivi para la base, ¿ya? Voy a echarle el Vivi chart para la base. Acá no necesita más que ponerle a la base. Así es. Ya van a esperar que cuando todo esto pase vamos a hacer las hortensias ya han quedado lindos los proyectos de hortensias así que vamos a hacer las hortensias muy bien nos falta una cualquier preguntita lo que quieran saber aquí estoy por eso estamos en vivo Así que pregúntenme lo que quieran. Ojo, estas clases ya están grabadas. Yo he podido solamente subir la clase. Pero quiero estar con ustedes en vivo. Para que me vean, para que me pregunten. Ahora con este, el olif, vamos a hacer los bordes. No sé si se dan cuenta de la diferencia. Ahí. ¿Ven la diferencia ahí? Todo el borde, ¿ya? Ahí está, todo el bordecito. Miren la diferencia de este con este. si ven? Sí hay diferencia, ¿no? Demoran un poquito, pero de verdad que quedan bien bonitas. El este video lo voy a dividir en dos partes. Primero vamos a pintar. Luego las voy a bolear, ¿ya? Voy a cortar el video, me voy a ir por un cafecito y voy a regresar para archar y armar el, el proyectito, ¿ya? Así no me aburro yo, ni se aburren ustedes. Salió volando. Entonces la idea ponerle al borde más oscurito. Y miren cómo va cambiando. ¿Lo ven? Qué bonito queda, ¿no? Ya, este no necesita por atrás. No hay problema. Listo, ya está. Terminamos de pintar. Ahora sí, Vengo por aquí para comenzar a bolear. Ya, como les dije, pueden bolear en este tipo de, de microporoso. Pum, mejor decir, ¿no? Grueso, mientras más gruesito mejor. El de Helfer, por ejemplo, es muy delgadito. A ver, este es muy delgadito. Entonces yo, si lo quiero usar, lo pongo doble para poder bolear. ¿Ya? O utilizo este que está aquí. ¿Sí? Así de gruesito, miren. Así tiene que ser. Es importante que sea bien gruesito, ¿ya? Entonces, voy a poner así, doble, ¿ya? Y, ay, perdón, vamos a usar un poquito de agua. Aquí está la agüita, ¿ya? Vamos a bolear por, vamos a echar un poquito de agua atrás, ¿ya? Más o menos a un, unos 20 centímetros y vamos a comenzar a bolear ya el boleo va a ser así, miren a ver, voy a bajar un poquito ahí ya solamente vamos a hacer esto lo ven ahí, ahí. ya lo mismo acá ahí está, hasta que se hace como un, un capullito ¿no? así todas igual agüita un poco de agüita poco nomás, ojo voy a echarle a todas ya, pero poco porque recuerden que si lo mojan mucho ya, ya le eché a todas si lo mojan mucho se puede romper ya voy a usar esta de acá y solamente hacemos este aquí por ejemplo no necesito doblarlo porque está boleándose muy bien no necesito más ahí, ahí lo ven en este caso como esta es más chiquita yo cambiaría a una más chiquita este, por ejemplo, el que le sigue, ¿no? Y voleo. ¿Lo ven? Regresamos este grande. Boleamos con el grande. Por eso son los tamaños de los boleadores. Para que voleen de acuerdo al... Al tamaño del pétalo, a ver, estando perfecto, hermoso, muy bien, y su cafecito, <risa> sí, sí, porque me olvidé traer mi café, entonces termino de hacerlo. Y me voy por mi café para escarcharlas. Porque esa es la más linda. <ríe> Muy bien. Ahí está. Uh -huh. ¿Por dónde estoy? por el lado de atrás, ¿no es cierto? Uh -huh. El agua les va a ayudar al boleado. ¿Ya? Si no le echan agua, se bolea también, sí. Pero si le echan el agüita, va a ayudarles para el boleo. Ahí está. Y está también uña, eso es lo malo que cuando pintas, ya se comienza a, a manchar la uña, pero sale, no hay problema ahí está y este de acá ahí está a ver subo. ahí están todas ¿ven? facilito nada complicado estas de aquí Igual agüita. Voy a echarle agua de una vez a todos porque se van acostumbrando al agua. Vamos a hacer lo mismo. Pero aquí sí. Cada pétalo. Cada hoja, mejor dicho. Ya. Así miren así sencillito nomás y en este lado de aquí voy a cambiar de boleador y voy a hacer esto porque ahí se va a sentar la florcita ya igual a las demás le hago una línea ahí Ahí no le he hecho la línea, ahorita la voy a hacer. Le hacemos una línea acá. Le damos la vuelta y aquí le hacemos una hendidura. Así. Hola, ¿cómo estás, es Buenas tardes. Hola, hola. Estamos haciendo tulipanes ya a ver si nos relajamos un poquito en estos días de encierro rayita por acá rayita por acá le doy la vuelta y aquí ¿Ya? y uno último porque estoy haciendo cuatro tulipanes Y listo. Ahí está. Ya están todos. ¿Los ven ahí? Sí. Ahora sí, vamos a salir de aquí. Voy a prender mi pistola de silicona. Que ya debe estar conectada. Uh -huh. ah, un ratito. Ya está. Voy a prender la pistola. Y voy a ver, aquí, aquí, aquí, aquí tengo, ya están haciendo canchita, seguro se van a ver una película, huele a canchita. Acá tengo unos pistilitos, los ven ahí, ya estos vamos a hacerle un huequito en el medio, vamos a ver si está calentando, sí, ya está calentando voy a hacer un huequito en el medio ya voy a sacar, este es el que sirve para hacer los huequitos ¿no? la idea es que cada uno tenga entonces voy a hacer un huequito en el medio aquí miren ahí ahí lo ven a ver mis punzones les cuento que están pobres. Ya, un huequito en el medio cada uno. No les digo, Ahí está huequito. Está su es huequito. Cada uno su huequito. de no romper huequitos ya está le hemos hecho huequito a cada uno y además se acuerdan que acá le hicimos una pequeña hendidura ahí también va a haber un huequito ahí, a ver, a ver si lo ven ahí, ahí ahí va a haber una hendidura un huequito, gracias por los corazones ah, eso quiere decir que me están viendo y que les está gustando mi, mi pequeño tuto gracias por los corazones chicas huequito en cada uno Ya con cuidado que no se vaya a romper, al menos los chiquititos. Ya está. Cada uno tiene su huequito, ¿lo ven? Ahora sí, estos pistilitos le saco por atrás. Le saco uno porque vienen dos. Gracias por los corazones. <ríe> a ver, eso es. Son fáciles de sacar estos. Solo necesito uno, ya está. Ahora sí agarremos el más grandecito. Gracias. Ahora sí. veo Bien, metemos uno. Ya, lo ven ahí, sí. Ya está nuestra pistola, nuestra pistola caliente. Y vamos a poner a cada costadito un poquito de silicona en cada uno de los bordes. Aquí ya va a depender de cómo le gusta a ustedes el tulipán. Si lo quieren bien cerradito o lo quieren... Eh, a ver, si lo quieren bien cerradito o lo quieren un poco abierto, ¿no? Yo no lo hago... A mí me gustan cerrados. Por eso es que pintamos adentro, ¿no? Porque si es que les gusta abiertito eh, para que no se vea mal para que se vea color, ¿no? Ahí está. Vamos a asegurar el pistilito. Ya. Y nos vamos por el segundo. Ahí. Para que agarre bien. Intercalado, ustedes ya saben cómo es. Y nuevamente el borde. y cerramos ya como les digo va a depender de ustedes que cerrado quieren el tulipán ya ahí está miren, está cerradito lo pueden hacer más abierto si desean ahora sí, aquí este viene a ser su eh, estambre ¿no? Vamos a poner un poquito de silicona aquí. Vamos a pegar así. Ahí. Luego, echamos la silicona por aquí. Y pegamos el alambito. Porque este viene como un alambre, ¿no? Listo. Ahora sí, con la tijera cortamos lo que sobra del alambre y ya queda un primer tulipa. Ahí está. Uh -huh. Y así sucesivamente con todos. Ya tengo dos grandes, así que vamos a trabajar primero los grandes, un mediano y un chiquito. Voy a asegurar bien. Eh, la bolita uh -huh. luego ya saben las esquinas no se preocupen por si se ve la silicona no se ve en realidad no se ve vamos cerrando uh -huh. otro poquito de silicona. Metemos aquí. Y cerramos. Ahí está cerradita. De silicona, Ahí. luego por atrás, listo. Otro tulipago, miren qué bonitos, ahora sí, los medianos. El mediano y el chiquito, lo mismo, fácil, ¿no? Aseguramos. Daditos. Cerramos. Con mucho cuidado, yo de verdad que a mí me encanta la silicona caliente porque la silicona caliente eh, trabaja más rápido, ¿no? Pega más rápido. Pero hay mucha gente que no le gusta porque se ha quemado. Yo también me he quemado horrible. Eh, Al que si trabajan con la silicona caliente, con mucho cuidado. Así vamos cerrando el tulipán. Me están preguntando, está genial el tutorial. Ay, qué bueno. No. Hola, Geri. Está quedando hermoso, ¿no? Ahí está. Vamos a meter por aquí. A ver, a ver, creo que este aquí es igual, el mismo tamaño. Sí. Hola, Vilmita. Vilmita, te extraño. <ríe> Espero que te estés bien. así mañana puedo hacer otra flor ya va a depender de ustedes si comparten si hacen, hacen las flores yo feliz sigo compartiendo más que les parece ahí está miren ahí están los tulipanes nos falta uno nada más que es el chiquitín ahí como les digo van a tener cuidado nomás poquito de silicona ahí acá van a tener cuidado como les digo este lo cerramos con las mismas manos lo cerramos. Uh -huh. acá la mayoría ya hizo estos tutoriales así que van a van a recordar nada más con mucho cariño estoy compartiendo ustedes saben que este es mi trabajo yo vivo dando tutoriales así que es un regalo para ustedes uh -huh. y por último acá Está. el tulipán más pequeñito listo, ya está acá me voy a quedar, voy a mostrarles a ver, menos acá están los cuatro tulipanes que hemos trabajado ahí están uno, dos, tres Cuatro. así los voy a poner juntitos para que se vean lindos ahí, ya pero voy a regresar con ustedes eh, voy a ir a servirme un cafecito y vuelvo para escarchar, escarchar todas y colocarlas, armarlas en este a ver en esta cajita ya, esta es una cajita que compré en días no la he preparado algunas pensaban que yo la iba a preparar no ya, este qué bonito quedaría ahí en el medio de la mesa de la sala, ¿no? Con la decoración de los tulipanes y de repente unos chocolatitos, alguna cosita y que eh, la visita que llegue, sírvete un chocolatito, ¿no? Un detallito, ¿no? Ahí van a ir los tulipanes a mi regreso. Voy a servirme un cafecito, será unos 15 minutitos, voy y vengo. Espero volver a verlas. Y aquí vamos a armar los tulipanes. Pero lo que más, más eh, bonito queda es cuando se les escarcha. Que también es muy fácil. ¿Ya? Vuelvo en un ratito. Vayan por su café. O oh, ¿sí? ¿Puedes hacer los peones? Claro que sí puedo hacer las peones. Sí, sí. Sí, sí. Gracias infinitamente. Gracias y ya me voy al toque, me voy por el cafecito que me ha dado un poquito de frío porque acá estoy con el aire y vuelvo a escarrarles. las que deseen las flores yo con mucho gusto y mucho cariño comparto con ustedes no tengo yo las quiero desestresadas las quiero relajadas, es más podemos trabajar también, ya no con estas flores también con una misma técnica pero con el troquel de, de flor Quedan muy bonitas también. Y la misma técnica, ¿no? ¿Ya? Yo quiero chocolatito. <ríe> ya, Verito, vaya por su chocolatito. <ríe> ya, muy bien. Vuelvo rapidito. ¿Ya? En unos 15 minutos, ¿qué hora es? A ver, 6 y 54, 7 y cuarto más o menos. Bueno, ¿ya? Vaya por su chocolatito, mi Verito. <ríe> por mi cafecito. Vuelvo, vuelvo.